Hola, mi nombre es Hernán Vázquez Galindo. Soy diácono, con alegría, con gozo. Estoy sirviendo aquí en el Seminario Menor como tutor del grupo de primero. Los acompañamos en el ámbito académico. Llegamos al fin de nuestra vivencia del misterio pascual, el último momento que es la resurrección del Señor. Y con este acontecimiento nos damos cuenta del gran amor que Dios nos tiene. Eh, es importante la muerte de Jesús eh, por nosotros, por amor, pero tiene gran relevancia la resurrección, porque en ella nosotros alcanzamos la salvación, en ella nosotros nos sabemos que somos amados y queridos por Dios, que, que nos abraza dentro de su amor, la resurrección tiene una certeza basada en, en los testimonios que se, que se presentan. El primero de los testimonios es el de las mujeres. Jesús se presenta a las mujeres el primer día de la semana. Ellas van a, hacia el sepulcro para embalsamar el cuerpo. Van llegando y se dan cuenta que la piedra ha sido removida. Se acercan y allí está un joven vestido de blanco que les dice que no está ahí, que ha resucitado. Eh, y el sepulcro vacío es importante cuando hablamos de la resurrección de Jesús. Eh, no es que sea una prueba en sí misma para hablar de la resurrección, pero es importante eh, hablar de que no está el cuerpo de Jesús ahí, para tener en cuenta eh, la resurrección, porque al hablar del cuerpo, pues estamos hablando de toda la persona, eh, estamos hablando de Jesucristo como, como tal, como, como hombre eh, y se le aparece a las mujeres, eh, las mujeres quedan eh, turbadas y el mismo Jesús les dice, vayan a decirle a mis amigos que los veo en Galilea. Allá los voy a encontrar. Las mujeres salen de prisa a dar este, este anuncio. Entonces, ellas reciben el anuncio, y aún en medio de su turbación, pues salen también de prisa a dar este anuncio. Y otro testimonio, pues son los discípulos de Maús, dos hombres que van caminando hacia su pueblo, tristes por lo que había pasado en los días anteriores eh, y se encuentran con una persona en el camino, entonces él les pregunta por qué van tristes, por qué van desconsolados y le dicen pues eres el único que no sabes lo que ha pasado estos últimos días aquí eh, y ya empiezan a, a contarle, Jesús eh, hace referencia a a las profecías, a todo lo que, pues, en la Sagrada Escritura va hablando eh, sobre él y que en él tienen su cumplimiento. Sin embargo, pues, estos discípulos no lo reconocen. Eh, llegando al lugar, Jesús eh, parece que va a ir de largo, pero, pues, eh, caía la tarde, entonces lo invitan. Lo invitan a su casa, a que se quede, y es en el compartir el pan, donde le van a, a reconocer. Entonces ellos dicen, por eso eh, nuestro ser ardía en alegría, en gozo, aun cuando no lo habíamos reconocido como tal, se dan cuenta que es Jesús, igual que las mujeres salen hacia los discípulos para dar este anuncio y tenemos también ya después un encuentro de Jesús resucitado con sus discípulos, ellos se encuentran encerrados por por miedo, por temor, las puertas están cerradas y aún así Jesús se hace presente en medio de ellos y les dice, la paz esté con ustedes. Es una paz que trae el resucitado y que trae el mismo acontecimiento de la resurrección. El saber que somos salvados, el saber que somos perdonados. Entonces es lo que, lo que están viviendo los discípulos en ese momento. Y que esta paz no solamente queda para ellos, sino que tienen la misma encomienda de llevar esa paz, de anunciar la Buena Nueva, que es la resurrección de Jesús. En la resurrección de Cristo tenemos puesta nuestra esperanza, porque confiamos que así como Él ha resucitado, también nosotros resucitemos. La paz que nos trae Jesús resucitado no puede quedar en nosotros, sino que debemos compartirla, Debe, debemos llevar esta buena noticia que es que Jesús ha resucitado, que Jesús nos ha salvado, que Él nos sigue amando. Muchas gracias por seguirnos, por estar con nosotros. Mi nombre es Hernán Vázquez de Alindo.